Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, bueno empecemos. Muy buenos a todos chicos y chicas de Youtube, aquí está Tiyama con un nuevo video Y este vídeo es explicando de por qué no subió más vídeos. Porque no tengo amigos. No tengo amigos. Bueno, la razón de por qué no subió más videos es porque, por falta de internet. Sí. Porque el doctor se me había dañado, entonces no puede subir más videos y yo andaba como... Ah. Oh. ¡Well, bueno, entonces... No, esa es la razón y también porque estos días mi computadora estaba muy mal. se queda pegado mucho y entonces la tuve que mandar a, mandar a reparar sí, fue algo muy triste uh, ajá ahí como ven ya inicio ya, ese ajá ese es mi de HTC 26G para el que me quiera buscar ok no nada solo les quería decir eso es solo un, video, un video un pequeño video pidiendo Tiendo gente para jugar, pues. Y para chatear y para tener grupo. También para...